Vamos a verlo por las cámaras ¿Por qué estás triste? No quiero hablar. Ya dije que me dejara solo. Estás enojado. Él está en ese edificio. Él vendrá con nosotros. ¿Por qué? Para matarme. algunos animatrónicos en ese edificio. ¿Algunos animatrónicos? Tráeme a todos. Como desee. Tengo un plan de lo que podemos hacer. Ya viene con nosotros. Deberíamos rendirnos. No tenemos de otra manera. No. Ellos tienen una debilidad. ¿Qué quieres decir? Ellos tienen una gran debilidad. ¿Y cuál es? La distracción. What did you say? La distracción es su debilidad. ...y son débiles a diferencia de nosotros. No me parece. No sé por qué, pero no dijiste que todavía estás vivo. Y no podría ir sin mí. ¿Qué? ¿Por qué me esperaste? ¿De verdad pensaste que la distracción es nuestra debilidad? Tú no sabes nada. Porque puedo matarte yo mismo, sin otro animatrónico. Y yo te mato, pero será largo y no fácil. Y no entiendo cuál es este lugar y dónde está Spintar. ¿Quién me mató en el pasado? Creo que fuiste tú. ¿Por qué lo crees? No. No quiero escuchar esto hasta nunca. Cinco minutos antes del ataque. My Lord. nosotros estamos listos para atacar. Si estás listo, vamos. Vas a ir. Sí, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tienes? Nadie quiere ir. ¿Qué está pasando? Yo sé dónde estás. No puedes esconderte, porque te encontraré y te mataré. Que comience la fiesta. Sé dónde estás, pero ahora debo hacer una cosa importante, y después de eso volveré y te mataré. ¿Y ahora qué? Este es nuestro fin. No podemos derrotar a Shadow Freddy. Él es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque él mató a Nick Marebon y el Freddy. Fox, cállate. Te arrepentirás de esto. No perderé el tiempo contigo. ¿Qué es este dispositivo? Ese es el dispositivo de teletransportación, es de Shadow Freddy, lo podemos usar, pero ahora es tarde. No sé qué ahora, no puedo ver nada, este es mi fin. Tú puedes escapar en el teletransportador. ¿Qué dijiste? Ese dispositivo te ayudará a escapar. Lo encontraré. pagarás por todo lo que has hecho, lo prometo.